Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostraré algunas de las opciones que tiene Hack ⁇ Plan como gestor de proyectos. Lo primero que haremos es buscar en Google Hack ⁇ Plan y deberíamos ingresar al primer link que nos aparecerá. Eh, dentro de esta plataforma eh, se debe iniciar sesión. Si ustedes no tienen cuenta pueden registrarse con la cuenta de Google. Ya aquí entonces nos bloqueamos. Y lo primero que les aparecerá será este dashboard Este es el espacio de trabajo personal de cada persona Aquí es donde le aparecen los proyectos en los que está incluido Y los, eh, las tareas que tiene o que le faltan por hacer ¿cierto? Para crear un dashboard nuevo, un proyecto mejor dicho eh, Le dan a Create en Project Y eh, eligen el que mejor se les adapte en este caso voy a crear un ágil y le pondré prueba cierto y ya aquí en, en las métricas de los costos eh, si lo desean por horas, por 10 o por puntos dentro, eh, entonces ya que está nuestro dashboard en los boards en el sprint 1 debemos crear todas las tareas de, que debemos hacer en el, en el proyecto entonces, por ejemplo en, en, este, en este proyecto en el que yo estaba todas estas fueron las tareas iniciales y se dedica a cada persona que tarea debe debe hacer cierto entonces eh, le pondremos el título a esta por ejemplo eh, prueba de usuario cierto eso está en el sprint 1 en la categoría de Puede ser de Programming and Create. Listo. Entonces acá le damos la importancia que queremos. Si es normal, si es urgente, si es no tan urgente. El costo estimado, eh, como lo dijimos al principio que era por puntos. Eh, es la cantidad de puntos que le queremos dar. Y en la descripción le podemos dar más información a quien le toque esta tarea. De cómo hacerla o qué debe hacer. También lo podemos acompañar con imágenes o con texto. Listo, ya cuando eh, hayamos creado la cantidad de tareas, lo siguiente es repartirla, ¿cierto? Entonces acá le damos en Add y le agregamos un usuario. En este momento, como yo soy el único que, que está en este, en este proyecto, eh, soy el único que aparece, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando ustedes ya tengan todas las tareas planeadas, estén acá. Ustedes mediante vayan adelantando el proyecto, van pasando la, las tareas en progreso, cuando las están haciendo en testing, cuando ya las tengan completadas y eh, deben asignar una persona del grupo a que revise estas tareas. Ya cuando él, esa persona decida que está bien implementada bien hecha, ya la pueden pasar a eh, y El backlog sirve como este lugar donde no son tan necesarias las tareas, para este momento entonces por ejemplo digamos que prueba de usuario uno ya lo quiere por lo general al final de un proyecto entonces lo podemos enviar al backlog y en el backlog aparecerán todas las, todas las tareas que no son necesarias en ese momento pero sí necesarias para el proyecto muchas gracias por ver el video cualquier duda acerca del programa pueden ir al Media Lab EAFIT de la maestría en comunicación transmedia